Te dejo el link en la primera línea de la descripción para que puedas verlo con un solo clic. Compra más barato y seguro con G2A. Chicos, ¿sabéis sobre la gran bóveda secreta escondida en nuestra isla del spawn? Cada vez que jugamos a Fortnite, ¿verdad? Ya sabéis de la que hablo, la bóveda de Galactus. Cada vez que jugamos pienso... ¡Wow! ¿Qué habrá detrás de estas increíbles puertas de metal cerradas? Así que en el video de hoy lo veremos Los jugadores han encontrado un glitch ¡Qué locura! Que hará que podamos ir directamente a la isla del spawn en cualquier partida Así que deberemos hacer ese glitch Y encontrar esta gran puerta secreta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 ...justo en la primera línea podrán conseguir esos pavitos. Oh, oh, oh, oh. ¡La pregunta real es! Si ya podemos acceder con trucos a este lugar... ...significa que realmente tendremos este sitio encima de la isla pronto, ¿verdad? ¿Y, y, y qué es lo que se esconde...? En esa gran nave espacial de Marvel La supernave de los superhéroes Bien, creo que tenemos las respuestas para todo esto ¡Oh, ¡Dios! Creo que me he hecho pipi encima Nada, es broma, estoy bromeando Iron Man no es realmente lo que estamos buscando en este video Así que, además, esta pedazo de nave... Está aquí desde el principio y nadie está hablando acerca de ella Cuando esconde los mayores secretos de la isla Y de la historia de esta temporada Entonces, tendremos en este vídeo todo lo que están deseando ver Sean libres de comentar Sean libres todos de comentar en la sección de los comentarios Todo lo que quieran preguntar y yo les responderé Ok, entonces... Hemos visto vídeos online de jugadores que han logrado llegar a la isla del respawn en las partidas Al parecer lo único que deberemos hacer es conducir una lancha hasta justo debajo de la gran nave espacial de los superhéroes Construir una gran rampa hacia arriba y, y volar con las hélices de aire que hay en la nave espacial Parece fácil ¿no? Pero si queremos entrar dentro de la bóveda Deberemos subir también la lancha hasta arriba. Para poder hacer el nuevo truco. <risa> ya no es tan sencillo, ¿eh? Quiero saber realmente qué se esconde dentro de la gran bóveda secreta de Galactus. Creo que deberíamos ponerle un nombre a la bóveda. Si no, no tendría gracia, hermanos. Es decir, la propia bóveda no tiene nombre. Así que la hemos bautizado como la bóveda secreta de Galactus. Así que Galactus está justo allí, delante, a punto de llegar a este lugar. Para desencadenar el caos en la isla de Fortnite. Así que deberemos impedirlo, abriendo su gran bóveda. Así que una vez estamos aquí, deberemos colocarnos justo debajo de las hélices de aire... Pero sin salir de la barca, porque si no la barca no subiría Así que... Oh, oh, oh. Parece más complicado de lo que pensaba ¡Sí! ¡Oh yeah! Una vez podamos subir, veremos que realmente la gran bóveda se esconde aquí en esta isla Así que el glitch sí que funciona Podemos probarlo, pero con calma porque no les saldrá a la primera Siento decepcionarlos Además Epic Games no sé si estará contento al enseñar el truco entero, así que les enseñaré las partes más importantes solo. Pero debemos entretenernos tanto en que este glitch salga bien que lo único que hemos encontrado es que realmente en este lugar se puede lograr hacer este glitch para entrar en la única bóveda secreta que existe en el mapa de Fortnite. La gran bóveda secreta de Galactus. Deberemos vencer al gran Galactus para poder obtener la tarjeta para desbloquear la bóveda y que nos dé todas las recompensas de ese tipo Así que lucharemos por ello Comenten en los comentarios si han logrado el glitch o si han logrado ver lo que se esconde dentro de la bóveda secreta Seguro existen grandes misterios Realmente no hemos conseguido entrar porque nos falta el gran último paso de este glitch y estamos desesperados por saber lo que se esconde dentro de este lugar secreto que nadie ha descubierto por ahora. ¡Ah! ¡Esto no funciona! ¡Fuck! ¡Oh, ¡Estoy súper desesperado por entrar! ¡Desesperado! ¡Oh, ¡Mierda! Chicos, es literalmente lo más complicado que hay ahora mismo para entrar, para intentar en el juego. Es una locura de glitch. Pero no nos rendiremos, la Neox Army siempre está por encima, siempre logramos lo que nos proponemos. Así que pronto descubriremos lo que haya la bóveda de Galactus Secreta en el spawn de Fortnite. Si van a usar el glitch comenten en los comentarios y si han llegado hasta el final del video comenten Galactus en la sección de los comentarios. Me gustaría verlos a todos y a todas de nuevo en el próximo video, así que chicos si no forman parte de la familia pueden suscribirse que es totalmente gratis y recuerden que tienen el sorteo justo debajo de la primera línea de la descripción. Un saludito a todos los miembros del canal y si quieres formar parte de los miembros lo tienes también debajo en la sección de la descripción. Un besito a todos y nos vemos en el siguiente video cracks.